Vámonos, señores, a la pregunta del día. ¿Qué, Estamos, les pa ¿Qué? Ella no, no puede decir. Francis, la función. Francis, por favor. <ríe> Una mujer bellísima, por cierto. <ríe> señores. ¿Considera usted que las autoridades de la provincia de Duarte son responsables de la convocatoria a huelga en San Francisco de Macorís por supuestos incumplimientos a acuerdos a grupos populares? ¿Qué Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí en el camino le leeremos su comentario o, lo, o le leeremos su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que las autoridades de esta provincia son responsables de la convocatoria a huelga aquí en San Francisco de Macorís por supuestos incumplimientos de acuerdo con grupos populares? Muy bien. Autoridades piden una tregua a convocante a huelga por festividades navideñas ratifican paro en San Francisco de Macorís. ¿Y qué pasó? P Pese a participar en una reunión con las principales autoridades de la provincia de Duarte, así como representantes del sector comercio y el director de la Policía Nacional Regional Noreste, los convocantes al movimiento huelgario para el próximo lunes 15 ratificaron la huelga. La gobernadora civil y provincial de Duarte, la señora Xiomara Cortés, dijo que solicitó una tregua ya que se acercan las festividades navideñas y aclaró que se han iniciado los trabajos de algunas de las obras dentro de, las, de los acuerdos establecidos en convocatorias huelgarias anteriores. En ese acercamiento, los dirigentes populares aseguraron que funcionarios del gobierno dijeron lo mismo que en ocasiones anteriores habían asegurado y no hasta a la fecha no han cumplido con una eh, no han cumplido. Con una caravana motorizada en horas de la tarde de ayer recorrieron las principales calles de esta ciudad como un preámbulo del movimiento huelgario. Vamos a ver las declaraciones de doña Xiomara Cortés y de José Mercado, así como las declaraciones de José María García. Vamos a ver, adelante producción el colectivo ratifica el llamado a huelga para este lunes. Segundo, que ratificamos la convocatoria a una caravana motorizada para hoy a las 5 de la tarde saliendo de la avenida Duarte con Libertad. Y en tercer lugar, que mañana a las 9 de la mañana... El colectivo tiene un pleno de dirigentes en el sindicato de la construcción, donde entonces ya valorará todo lo que han planteado las autoridades, pero en sí nosotros queremos decir, y ya estamos en elementos de juicio, que no plantearon nada nuevo, sino que vinieron con la misma posición, que vinieron en el 27 de abril y que no cumplieron, que vinieron con la misma posición que plantearon en medio de la huelga del 14 de junio y que tampoco cumplieron y que hoy vienen a querer justificarse planteando cosas que no vienen al caso y queriendo justificar una crisis que la han creado ellos queriendo que los pobres caigan con la crisis económica mientras los legisladores siguen repartiéndose los cuartos del pueblo en el barrilito mientras regalan el presupuesto a los artistas más ricos de este país Bueno, mi posición es que ellos deben ponderar lo que nosotros le hemos dicho de que le hemos mencionado las obras que se han iniciado, las que se han hecho, que el pueblo tiene a la vista todo lo que se ha hecho. No es que no se ha hecho nada. Eh, le hemos pedido que por favor dieran una tregua por las navidades y al mismo tiempo de que el ministro... De obra pública se comprometió que en el mes de noviembre se iban a comenzar a faltar todos los barrios de la de san francisco de macorís de la provincia de duarte que me he mantenido diciéndoselo a ustedes de la prensa la cual ustedes también han sido testigos de los, los trabajos que se han hecho aquí en san francisco de macorís en la provincia que nos den una tregua para que pase el mes de noviembre como se comprometió el ministro de que iban a trabajar con todas las necesidades que el colectivo estaba solicitando le comunicaba previo a este encuentro que lo más importante es el diálogo nosotros como sector empresarial También estamos identificados con las peticiones Que está haciendo el colectivo de nuestra zona Porque si el gobierno sigue invirtiendo en esta zona Lo que llamamos al crecimiento y al avance Pero le decíamos que deben ponderar situaciones Que están dando a nivel del mundo Y a nivel de nuestra provincia de Duarte Miren, Quiero aclarar que no es José María. Yo dije José María porque aquí estaba, pero no sabía quién era que iban a presentar. Realmente a quien presentaron fue a Juan, Juan María García. García. Eh, utilizamos mal el nombre, así que disculpas a Juan María Gracias. García. Exactamente. Y le mandamos un abrazo desde acá, que si él no está viendo este programa está perdido como dirigente empresarial, comercial. Yo estoy aquí, no, no, pero... Bien. Este no será el programa que quizás más se ve. No, pero el que ve tampoco, la gente más Ni tampoco, ¿verdad? No, este es el, eh, el que más influye. Exacto. Eh, aquí no hay un programa más influyente que este. Yo no sé si hay otro. Carolina, adelante. No lo hay. No. Pero sí pienso que es el que más se ve a esta hora. Sí. No, no, a esta ahora sí, definitivamente, Por me refiero a, a, ah, ya. a toda la... De lo bien. nacional. Pero lo importante no es que se vea más, sino que sea más influyente. Eh, realmente veo con mucha preocupación eh, que el lunes 15 de noviembre, pues no se trabaje en San Francisco de Macorís. Desde el punto de vista comercial y de generación... O sea, que no hay programa el lunes. Claro que sí. Ah. Claro, claro. desde el punto de vista tenemos de la... que seguir llevando la información a este pueblo anota los minutos Chami. desde el punto de vista de la... desde el punto de vista de la escasa generación de recursos que se están dando en los comercios por la poca cantidad de dinero que hay en las calles perder un día de trabajo es mucho también es cierto que está la realidad del incumplimiento de las autoridades de ofrecer porque ahí es que está el problema, o sea, de usted ofrecer, de garantizar, de dar fechas y de decirle a estos sectores y al pueblo de San Francisco de Macorís, porque va de la mano, eso no, no se desliga. Cuando las autoridades ofrecen y dicen, de, estamos en noviembre, desde marzo, junio, julio, agosto, septiembre, se han realizado alrededor de unas tres manifestaciones por estos mismos motivos y que le dicen, no, nosotros le vamos a trabajar, nosotros en un mes le traemos los equipos, pero se lo llevan. Supuestamente la información que tenemos que se lo llevaron, porque era un proceso que había ahí de, de una cantidad de material que debían determinarla y, y, y había que iniciar otros procesos de licitación que ya están aprobados, que ya están en manos de, de la empresa que va a hacer los trabajos de asfaltado. Y que no solo en San Francisco de Macorís, sino en el país completo. Eso es lo que nos decía Olmedo Caballero. Y que tampoco estos procesos de asfaltado, de hacer así contenes, de poner en condiciones eh, óptimas las diferentes comunidades, no es por los procesos huelgarios. O sea, él les dijo a los grupos populares, le dijo a San Francisco de Macorís, el gobierno está trabajando porque tiene programado y tiene estos proyectos, no porque ustedes estén haciendo un llamado a huelga. Eso fue lo que le dijo. La realidad es que nosotros, hoy viernes, si ayer no se llegó a, a un acuerdo, cuando teníamos la entrevista del director del INDRI, el director nacional del INDRI, lo tenemos aquí en el programa, decía, nosotros tenemos una reunión hoy, a las 10 de la mañana, con los eh, representantes eh, del, de lo, de la, del colectivo, para buscar llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó? Que no pudieron eh, llegar a un punto, de que no se realice este paro el lunes, sería interesante saber, vemos ahí a la gobernadora decir que le den un chance, que le den tregua, al parecer esto no, eh, no hizo, que los del, no, no los convenció, entendieron que no era válido, que no era suficiente lo que le dijeron los representantes del gobierno en esa reunión el día de ayer. Dos cosas, tenemos la realidad del incumplimiento de las autoridades, de las fechas ellos dan, ellos dan la información de que ese material se terminó y que está en un proceso de licitación y que son procesos burocráticos que no se dan en un mes o de la noche a la mañana o en dos días. Tenemos la otra realidad a nivel comercial, a nivel de la gente, a nivel de seguridad. Los procesos eh, de salud que se están viviendo con, esta, eh, esto, con esta, eh, estos procesos gripales que se están viviendo en la República Dominicana, señores, que andan unas gripes. Y menciono esto y lo conecto, sin mencionar el COVID. imagínese el que le prendan una goma con un proceso... Por ejemplo, ahí en la bienvenida. Que hay gente que está contagiada de COVID, que yo conozco, que le prendan dos gomas en el frente. ¿A dónde llega? Entonces son, No, llegará a Huiza o a un centro de salud. Entonces cierro diciendo que todas estas cosas deben de preocuparnos de manera eh, muy importante. Lamentablemente la huelga va. Dijo el colectivo y nosotros aquí ver Bien. qué pasa y que no haya muertes <coughs> ni negocios que sean eh, asaltados o robados en las Gracias, eh, Carolina. Yerian. Miren, eh, atención a la gente del colectivo. Plantea Juan Jacobo Rosso en el contrato social que la guerra no da ningún derecho que no sea necesario a sus fines. Es decir, que todo aquello que se va a hacer tiene que tiene que tener un resultado positivo, en este caso, para la sociedad ciertamente de acuerdo a la postura de ellos, ha habido un incumplimiento de parte de las autoridades no obstante a eso yo he escuchado a la gobernadora ahora mismo decir ahí que por favor le den una tregua entonces la, eh, eh, ese ese pedido que hace la gobernadora en la forma en la que lo hace le dice a ustedes que está en la intención de que se resuelva pero que no se ha podido resolver por tanto le aplico a ustedes aquí aquello de que la guerra no da el derecho a que no sea necesario sus fines. Si la gobernadora y las autoridades que vinieron a reunirse con ustedes ayer, ¿verdad?, eh, vinieron con la intención de, de, de escucharlos y de pedirle a ustedes una prórroga, eh, un compás de espera, entonces, evidentemente, que la huelga del lunes no es necesaria a sus fines. No sé si me doy a entender. Sí. Evidentemente que ante esa postura de las autoridades, la huelga del lunes no es necesaria a sus fines. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que ustedes en el día de hoy viernes le hagan un llamado a la sociedad dándole el compás de espera que se merecen las autoridades. Porque ciertamente eh, lo que dijo aquí el ingeniero Olmedo Caballer, es cierto, asfaltaron aquí unos cuantos sectores, es cierto, y Napa está trabajando, por ejemplo, aquí en Pimentel, porque tampoco podemos centrarnos solamente en San Francisco de Macorís. Yo estuve en Pimentel y palpé eh, con mis propios ojos, naturalmente no puede ser con los ojos de otro, pero con mis propios ojos, naturalmente, <risa> el trabajo que se está haciendo en Pimentel. Y dije que bueno, entonces, si se está trabajando independientemente de que va a haber eh, un atraso u otro, y las autoridades le están pidiendo a ustedes, en esa manera que lo dijo la gobernadora, que la felicito por eso, dijo, por favor, ¿Mm? por favor, yo le pido por favor un compás de espera. Entonces, eso le quita a usted de la fuerza allá arriba y le quita el apoyo popular, porque esta señora le está pidiendo a ustedes, señores, por favor, denme un chance, que aquí no hemos podido resolver. Entonces, ¿qué, ¿a qué llama eh, en este caso eh, la prudencia? parar esa huelga, porque las autoridades le están pidiendo a ustedes un compás de espera, es decir, los están escuchando, la cosa que inventa, los están escuchando y eso es importante, de manera que yo les eh, sugiero a aquellos eh, miembros del movimiento popular que la huelga del lunes, le, eh, paren eso y denle el compás de espera que están pidiendo las autoridades y entonces denle un plazo para que inicien, que sé yo, enero, porque ahora se hace difícil con lo de diciembre, y entonces si no cumplen, ya ni siquiera habrá que pedir ¿verdad? Eh, el, el apoyo popular porque el propio pueblo les va a dar a ustedes la razón en una segunda ocasión. Bien. Es decir que la huelga no es necesaria a sus fines. Bien, gracias Francis. Sí, ya en una ocasión me referí a la actitud cerrada y, e imprudente de los convocantes cuando se les llama a conversar y a poner los puntos de vista en acuerdo sin dejar de reconocer los atrasos de cumplimiento. Ahora, es este mismo pueblo el que ha exigido el cambio, ha exigido la transparencia y de algo estoy seguro, le está costando más tiempo en todo para ser transparente porque hay que hacer levantamientos. Luego de esos levantamientos hay que ponerlo a prueba técnica y esas pruebas técnicas tienen que pasar toda una especie de, de recorrido de transparentización de lo que se pretende hacer a futuro mediante la inversión pública. Quizás ha habido una falta de explicación y de posición del Estado a fin de explicar que nuestras esperas pudieran tener tarde o temprano la verdadera solución. Pero ciertamente vuelve a repetirse lo del pasado. Cuando yo critiqué que era una imprudencia, una falta de respeto a la autoridad, que, se, que llega donde ellos, al lugar donde ellos les convocaron y en la cara le decían irresponsable y todo lo que les venía en gana, solamente individuos que aparecieron en ese momento haciéndose pasar por representantes de este pueblo. A mí no me representan, lo he repetido y lo sigo repitiendo. Ya en la posición de la autoridad vuelven a irrespetar porque el escenario planteado era de diálogo, pero no se puede ir en actitud de chisme, no se puede ir en actitud cerrada, porque se va a ver estridente como se ve hoy nuestro amigo Miguel, estridente. ¿Por qué usted si no él... se menciona a Miguel y eh, se ve estridente en qué sentido? Te hago la no, pregunta no es Miguel para saber, Mercado, sí, o el... Felipe. No, no, a Miguel, yo no vi a Felipe ahí. ¿Pero Miguel cuál? El, ma... el, el profesor. El... El que vino aquí. El mercado, que está... es mercado. Ojalá pudiera llamar. No se llama Miguel ellos. Mercado. Me... Ah, porque yo. Ah, pueden... eh... Yo no sé si es Miguel, sé que es mercado. Sí, es mercado, pero es Miguel Mercado. Ah, creo. se llama Miguel? Aclara Mercado para que no se confunda con Miguel. Con Miguel, Miguel el maestro, el profesor. Ok. okay. Ah, bueno. pertenecen también de alguna Me gustaría forma... saber cuál es el nombre de mercado. Entonces, porque voy a. De todas maneras, lo que creo es que ya llegó el momento en que la autoridad tiene la responsabilidad de resguardar. El orden público es lo primero. Reguardar el orden público y garantizar que la ciudad, la ciudad permanezca en orden, porque se supone que estos convocantes tienen características civilistas, tienen características de buen comportamiento y tienen características en las cuales nosotros esperamos que haya cordura bien, bien. en ese día de, bien. de paro que ellos han convocado, ellos. Gracias, Francis. Miren, yo pienso que aquí hay entre la transparencia de la autoridad y la cordura que tú mencionas eh, de, la, de los grupos populares, la prudencia básicamente de los grupos populares. Debe haber un, un entorno. Un, un, un intermedio ¿no? de reflexión realmente los, las autoridades fallaron fallaron en el hecho de prometer cosas, por ejemplo los gobernadores no son representantes operativos del ejecutivo son simplemente representantes es decir, son mandaderos sí. son enlaces, son amanuenses básicamente, son como mensajeros bueno una especie de delivery no no, <risa> pero no así no no no me, no, no me meta para lo hondo eh, pero, pero no puede hacer nada sí eh, la interconexión entonces, con su comunidad en representación entonces, oye del esto, poder ejecutivo oye esto, oye ella esto, puede decir oye cuáles esto, son sus funciones no esto, como bueno, la amiga tuya una no mensajera oye esto oye esto Francis. sí eh, en definitiva lo que hay lo que hay lo que hay aquí es que las los ministerios, la representación provincial de los ministerios tiene su propia agenda y esa agenda no la coordina con el gobernador. De verdad, Entonces, lo que dijo Medo, verdad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobernador? Cuando un grupo se acerque a pedirle una obra, dígale, mire, yo voy a poner todo mi empeño porque esta obra se haga, porque entiendo que ustedes me han convencido de que es una obra importante y prioritaria. Ahora, tú no le puedes prometer vamos a comenzar mañana, porque tú no tienes condiciones para comenzar mañana. Y creo que aquí Exacto. lo que se ha sido es un poco, se ha ido más allá de la responsabilidad que como funcionario tiene la gobernación, el. el Estuvo el, el alcalde, el senador. El, el alcalde, el senador, el senador no está para hacer obra. El, ministro el de la alcalde República tampoco vino, tiene condiciones, ni siquiera presupuesto. ...para hacer obras de esa magnitud. Entonces, lo que debieron haber hecho es eso. Pero se pusieron a ponerle plazo, se pusieron a firmar documentos... ...y eso, lógicamente, crea otra situación. Y es que ellos están rubricando un compromiso que no cumplieron... ...y eso le da un nivel de descrédito frente a la sociedad. No a esos grupos, no solamente a esos grupos, a la sociedad. No sí. debieron haberlo hecho. Ahora bien, por el otro lado está el tema de que esos grupos saben... Primero, la situación en que estamos. Es cierto, el presidente de la República, a diferencia de otros, en muy poco tiempo ha venido unas tres o cuatro veces a San Francisco y ha escuchado por lo menos los problemas de San Francisco. Entonces, eso también tiene que tener algún valor para los que están convocando a huelga. Sí, verdad. Y de, han ido al Palacio, los ha convocado a las comunidades. Claro. Exactamente. O sea, señores, yo pienso que hay mayor cercanía aquí en este momento con el presidente Abinader que con otros presidentes que hemos tenido. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es la situación entonces? Que ellos deben ser prudentes, estamos en medio de un rebrote, de una pandemia mundial. ¿Mm? Estamos en medio de una situación de crisis mundial, incluso la crisis de las fronteras, las crisis étnicas. Miren, lo que está pasando en Chile, aquí ustedes, eh, eh, no sé si ven eh, eh, noticias internacionales, si se sientan a ver canales de noticias internacionales. Yo veo mucho a Fran a 24 y hay una situación en Chile con los mapuches increíble que luego... <coughs> que va a estar internacionalmente. Buenos días. Déjenme redondear mi, mi, uh -huh. mi comentario. Ah, ¿Cuál es, ¿Qué es lo que yo pienso? Yo lo que pienso aquí es que las dos partes deben sentarse a reflexionar. Que lo de ayer debió hacer un ejercicio de reflexión. Porque, indudable, además estamos acercándonos a unas navidades. El dominicano de navidad no quiere que le hablen de nada más que de fiesta merengue navideño, de romo ¿Mm? y los compromisos y los compromisos de las empresas amados exactamente, o sea nosotros hemos tenido un año, un año quebrado en términos económicos, en términos comerciales, tú no puedes cerrarle un día al comercio porque el comercio pierde. ustedes no, Yo pienso que los grupos populares nunca han calculado lo que pierde la ciudad de San Francisco de Macorís con un día cerrado. Mira. Nunca han calculado eso, tampoco han calculado el daño que le producen al comercio informal, que son los pobres. Los clases media baja que salen a la calle a vender una empanada, a vender, no sé si todavía se vende frío-frío, pero se vendía frío-frío sí, claro, frío claro antes mucho. Sí. A, a vender ese tipo de cosas, Francis, con la finalidad de poder buscar el sustento diario. Entonces, esa gente se afectan más que Juan María García, porque Juan María García ya tiene una situación... Más estable. Más, Pero más, no, más, con los pequeños negocios, amados. Más que toda esa gente que están alrededor del mercado. Y que yo le agrego una situación de estabilidad. Entonces, hay que reflexionar eso. Hay que pensar eso. Y hay que... Yo sé que el mercado no tiene que pagar mira, doble sueldo. Yo sé que el mercado no tiene que pagar doble sueldo. Ojalá, decir, ojalá ellos tuvieran la heroicidad de decir, mire, la huelga no va. Yo le agrego a eso. Agrega de todo lo que tú. De la responsabilidad que entraña usted erigirse como grupo de, de choque para el gobierno, para el pueblo, ante el gobierno. Porque hay efectos colaterales que ya son conocidos, que ustedes no controlan. ¿Cómo cuáles? cuáles cuál. Y aunque ustedes ha, hemos tenido historia de que los movimientos populares nunca son responsables de lo que caigan. Para eso está la autoridad, eh, la entonces, policía para mantener el orden, Francia. Entonces, no. ahí se le complica la, la existencia a la imagen que ustedes quieren proyectar como líderes populares. Esa responsabilidad es de ustedes. No, es, es, la tiempo. Autoridad. ¿Eh? es de la la policía. No, no, no, no, espérate, me refiero. Ey. Quien provoca el paro es la organización con un objetivo que se supone es conforme a la ley. Pero ellos no controlan vamos los Y pies. la autoridad tiene que controlar... Vamos a una llamada. Tiene uh, uh, el vamos el a una, llamada. una cosa, Amado. Permíteme. Pero dale, dale, sí, que tenemos una, que una llamada. Sí, Permíteme. Dale una era, llamada. Era. Hay una parte, perdón, hay una parte que es la que yo quiero significar. Amado, ayer decía que muchos de esos movimientos que se hacen en barrio tienen otros matices porque en el fondo es para transportar cosas. Ahora, aquí aprovechan ese movimiento y hay sectores que trascienden por su estridencia de actuación, haciendo desórdenes que me imagino ni Mercado ni el otro. Bien, vamos que a la llamada. Oh, adelante, buenos días. Se, se, se ah, fue se, fue, miren, se fue. Con relación a eso, yo acabo hace un rato de decir, miren, y, y si nos imaginamos que estamos en una guerra, de un lado los convocantes a la huelga y de otro lado la autoridad. La autoridad no ahora mismo acaba de levantar bandera blanca. ¿Cómo tú le vas a tirar? ¿Qué es lo que quiere, hace rato lo que quise decir? Si la autoridad acaba de levantar el bandera blanca, ¿verdad? Entonces se supone que tú no puedes tirarle porque acaba de, de, de, de, de rendirse. Le acaba de pedir un compás de espera. Y vean que, de qué forma. Se lo dijo, por favor, la gobernadora. Entonces, Ahí está la llamada. ¿Por qué no hacerle caso? Vamos. Adelante, buenos días. Buen día, buen día, jóvenes. Los y de allá en Carolina. Saludos. Gracias, adelante. Ahorita cuando ustedes trabajan, están hablando de temas de sobreparo, hay dos dirigentes, uno fue el que formó lo que se llama ahora la nueva federación de Juntas de vecinos, uh -huh. que se llama Miguel Martínez, que es el profesor, y el otro José Marcado, que es el vocero es José, del Martí. colectivo de organizaciones populares. Ocurre lo siguiente, José Martínez, fueron las mismas personas que fueron al palacio a reunirse con el presidente hace unos meses, que son miembros y dirigentes del PRM. Entonces los que están metidos en ese grupo de la nueva federación, son todos eh, dirigentes del PRM. Ahí no hay uno que no esté en el PRM. Entonces eso ellos lo hicieron para hacerle frente a mi amiga Odinín Morel, que hasta tratar de bajarle la guardia a Odinín, pero responsablemente yo lo digo porque yo estuve en la visita que se hizo del palacio, que fue más una visita para la gente que no conocía en el palacio. Ahí no se, no se sacó ningún beneficio en nada. Responsablemente yo lo digo. Pero ahí está Esa nueva, nueva federación, esa nueva federación de juntas de vecinos son todos dirigentes del PRM. Sería bueno escuchar un informe un informe con nombres. cierto detalle de Odilín, de los 20 años de Odilín, a ver qué ha hecho en esa federación. Ese, ese es uno de los problemas principales en nuestro pueblo, la bendita división. Aquí bueno, nos llaman, viene gente, por un lado, ahora de la federación, tenemos gente de la unión de junta de vecinos, tenemos el colectivo y tenemos el falpo. Tenemos situaciones que en un mes en San Francisco de Macorís han, se ha, ha planificado cuatro días de huelga, porque el falpo tiene dos días, el colectivo tiene dos días. Ahora tenemos una división de los de los bloques de San Francisco de Macorís no de los representantes objetivo. de los barrios. Por eso no logramos objetivos, la autoridad está Exacto. distorsionada, la autoridad no sabe qué complacer. Bueno, buenos, buenos días. días. Se fue, buenos días, sí, le voy a hacer una preguntita a Francis, dígame, y toda la ciudadanía que atraca me dicen previo a la huelga, eso a quién se lo anotamos, precisamente a quién se lo vamos a anotar, no y uno que es comerciante, que uno deja de presidir ese dinero, quién me lo descuesta el gobierno, uno que paga renta, electricidad, teléfono, una pregunta, ¿eso? una dígame. pregunta, ¿Tú escuchaste mi comentario? Claro que por eso sí. te está respondiendo, no, no, pero ¿qué es lo que yo dije explícame Sí, pero quién me lo paga pero, que, que, pero yo estoy apoyando huelga o lo estoy criticando de la no, responsabilidad usted no, está, está diciendo lo que es por eso es que muchos ah. comerciantes preferimos ir a Tenar a Bonao, a a a La Vega a Santiago y dicen que uno no apoya el pueblo Ah, ¿qué? Con otra razón. no mi hermano aquí Amo están, aquí están vos, todas ¿sí? las cadenas comerciales vamos a hablar con datos ¿Mm? sí, en, la en la de la capital, están todas estaba. las cadenas comerciales aquí solamente en la, hay la salida de la capital todas, se, se para instalan Sí. ¿Mm? Aquí no, falta si te la objetivo, no, no, no, pero no si la la la no, de, cosas, de aquí hecho, aquí en San tú tienes Francisco... razón, porque eh. nosotros estamos criticando ah. que hemos convertido a, ah, San, Francisco a San Francisco de Isabel, Macorís 4, ¿no? en un ícono del desorden. Y lo que queremos es un ícono del desarrollo. Y siendo nosotros la provincia más próspera en el sentido per cápita, ah. aquí no hay ah. el prover, el pobreza extrema, pero oh quizás. Pero no somos los revoltosos. Si la gente se va de aquí, las empresas sí. se van de aquí. O una sola empresa que se haya ido de aquí. O tienen miedo. Una sola. Eh, Vamos que, a la pregunta. Que el toqui, que el toqui se fue de aquí. Vamos a la pregunta del día. Hicieron un, un trabajo de mercado no, y que no, no estaban El se fue porque no pudo con los con lo chinos. Los chicos, Exacto, los chicos, no, los chicos. Pero te dice. te dice que hay empresas que te están emigrando. Vamos a la del día. Independientemente de eso, este es. Pero, pero antes años de la, tiene que antes, antes, pero antes de la, de la se pregunta se. del día, vamos a la llamada. Adelante. Gracias, gracias. Gracias, hijo de Dios. Bendiciones de los altos. Muy buenos días. Mi nombre es Juan Alvarado Juan. de Dinta y Hermana Juan, te nombraron ya? ¿Cuántas ha perdido. Eh, no, dígame, ¿Yelian? ¿te nombraron ya? Un buen no, no, no, pero hay esperanza. Eso es lo último que se pierde viendo. que no es que no sea verde, se le ha comido No, Moreno no, ya está tranquilo. No piedra, que fue hecho muchas veces para. ¿Tú sabes que desde ¿Para? ayer tiene tan, tan sometidos a disciplina desde ayer los permanente? Bueno. Adelante, eh, no, pues adelante, Juan. Adelante, Juan. Yo soy un guerrero de Dios. Yo soy un, un guerrero de Dios. Dios conmigo. Adelante, eh, Juan. Eh, hermano, mira, Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalo, que no porque sabes, no verdad. saben lo que hacen. Pero, ¿cómo puede Dios perdonar a los que saben lo que hacen? Y si el hombre se desarrolla por evolución o por revolución. Y si los conflictos en el ser humano no se resuelven solo por evolución, también por revolución. Pero esta huelga de la para el otro año porque es lo que dice Franci el combo que está ahí los perjudicados somos los francos macorizanos la, la clase los, los chiquitos los lo, lo come, lo come arroz esos somos los perjudicados Juan Alvarado porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, este lunes hay una huelga. Esa gente tiene los golpe y se van al agua a Samaná y se come un pescado. No, Entonces, claro. el que está vendiendo chulito, como dice Amado, el que está vendiendo frío, frío, e, e, e, e incluso ahí mismo aprovecha la mayoría de delincuentitos y se pone a entregar. Y cuando viene a ver, mata a un infeliz, a uno mismo que anda en el medio, que anda, tú sabes. Bueno. Entonces, vamos a dejar eso para otro. partidos estamos en pandemia. Señores, no necesito más tiempo. Y tiene gracias, un Juan. Muchas gracias. gracias. Yo le Vamos a, a Juan. la pregunta del día. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que las autoridades de la provincia de Duarte son responsables de la convocatoria a huelga en San Francisco de Macorís por supuestos incumplimientos de acuerdos con grupos populares?